Lo habíamos adelantado la anterior semana, se presentó el paquete de medidas económicas del gobierno y por supuesto algunas cosas tenían que ser reglamentadas, era necesaria la reglamentación. Los expertos por supuesto eh, nos adelantaron aquello, las autoridades de gobierno nos adelantaron el tiempo en el que se estaba trabajando para esa reglamentación. Pues bien, comentarles que hoy el gobierno nacional ha reglamentado el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa y también el plan de emergencia de apoyo al empleo. Eh, son dos resoluciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que reglamentan estos dos programas. El primero, que es el de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, y el segundo, por supuesto, el apoyo al empleo y a la estabilidad laboral. Nosotros estamos en contacto con Don Osvaldo Jauregui, es viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, a que de verdad le agradezco mucho por estos minutos que nos va a dispensar. Es un tema muy técnico, es un tema del que hay que hablarle especialmente así, gran grueso de la gente que forma parte de las pequeñas, de las microempresas, de las pequeñas empresas. Es un, es un universo de unidades productivas y de empleos que están pendientes a esta entrevista y a los detalles que usted nos pueda brindar. Viceministro, bienvenido a Noche sin Tregua. ¿Qué le parece si comenzamos hablando de la primera de las resoluciones, la reglamentación para el tema este de los préstamos a la micro, pequeña y mediana empresa? Jorge, muchas gracias. Un placer eh, poder estar... Compartiendo estos, estos momentos, indudablemente eh, en este momento tan especial que nos ha tocado vivir el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha desarrollado un sinnúmero de, de temas que son de la opinión conocidos por la opinión pública pero la, las dos últimas medidas que eh, ha firmado el ministro Parada a través de, unas, de dos resoluciones ministeriales es la reglamentación al Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. En, eh, este, este programa tiene el fin de eh, otorgar, llegar con, con créditos, con, con tasas de interés preferenciales que se han denominado tasas reguladas. Eh, los beneficiarios del, del, del, del programa son micro, pequeños y medianas empresas o emprendedores ...y los créditos serán otorgados por los, por los bancos PYME... ...por las instituciones financieras de desarrollo... ...las cooperativas de ahorro y crédito... ...y las entidades financieras de vivienda. El, eh, el monto asignado a este programa... ...es de 1.500 millones de bolivianos... ...y se espera de que el, eh, el universo que, que, que tendrá... Eh, ...que se beneficiará de esto, el potencial... ...son los clientes de estas instituciones de intermediación financiera... ...que aproximadamente llegan a 720.000 eh, unidades de producción... ...o productores individuales. Lo que hemos eh, eh, hecho es eh, encomendarle al Banco de Desarrollo Productivo, el BDP... ...para que eh, a través de operaciones de segundo piso canalice estos recursos a través de la intermediación financiera para que llegue lo más rápido y expeditamente posible a quien necesite este crédito para solucionar fundamentalmente sus problemas de liquidez de estas unidades productivas. Sabemos de que muchas de estas unidades productivas no han podido facturar, no han podido vender, han, han reducido a una muy mínima expresión sus ingresos, por tanto, estas empresas requieren del apoyo del Estado y a través de este programa pretendemos llegar a todos ellos con créditos concesionales que puedan eh, facilitar el equilibrio de su, eh, de su liquidez. El, eh, el programa eh, va a ser eh, regulado por la ASFI y, ha determinado, eh, y se ha determinado de que la asignación de estos recursos a cada una de estas intermediarias financieras se van a ponderar los, el número de prestatarios, el monto de su cartera, la capacidad de colocación y la cantidad de puntos de atención financiera. Por tanto, creemos de que sí, expeditamente, y esperamos de que a partir de la próxima semana, el día lunes, todos los interesados en acceder a esta línea de créditos se puedan acercar ...a su entidad de intermediación financiera... Eh, ...preferiblemente a quien... Con, ...con quien ya han mantenido una relación... ...de, eh, de crediticia... ...y eh, llenen la solicitud correspondiente... ...para que eh, puedan eh, recibir este apoyo del gobierno... ...a través de esta línea de crédito. Estamos conversando con el viceministro de pensiones... ...y servicios financieros... ...Osvaldo Jauregui... ...a partir del lunes... Las unidades, las unidades productivas van a poder ir a su banco, a su financiera, para obtener estos créditos. Un plazo de hasta cinco años, entre seis meses y un año de gracia, es eso lo que se establece. Ahora bien, son aproximadamente 720 mil unidades productivas. Viceministro, ¿se ha modificado en algo la norma para que, y en esto mucho tiene que ver ASFI, para que el acceso al crédito con estas unidades financieras de confianza, digamos, de cada unidad productiva, pueda ser más rápido para que los requisitos eh, de pronto se puedan simplificar, para que los tiempos se puedan reducir, para que la burocracia propia de este tipo de trámites no sea tan pesada, porque lo que menos hay ahora es tiempo. Muy bien, eh, creo que es la preocupación de todos, siempre hemos tenido... Esta, ...esta visión de, de, de, los, de las entidades de intermediación financiera... ...posiblemente eh, muchas eh, opiniones pudieran estar más en el, en el campo de la especulación... ...pero para evitar los problemas de demora para los prestatarios... ...hemos determinado precisamente de que el, el prestatario, el potencial prestatario... ...se apersone a la entidad de intermediación financiera... ...que ya conoce, que ya tiene su información... ...que ya cuenta con la información sobre su actividad... ...por tanto, esperamos de que en muy corto plazo... ...esperamos y vamos a seguir insistiendo... ...con las entidades de intermediación financiera... ...de que de una, vez, una vez que sea recepcionada la, la, la, la solicitud del crédito... ...se pudiera desembolsar en 48 horas. En 48 horas, así de rápido... Así de rápido. Eso es importante, ¿no es cierto? Porque realmente sí se están agilizando los trámites. 48 horas como para que se puedan desembolsar los créditos. Eh, el monto máximo para ser otorgado por cada unidad productiva, ¿cuál es? Bueno, eh, eh, hemos eh, a nivel de, de las proyecciones hemos eh, determinado de que el máximo que puede recibir una, una entidad de. de una, una unidad productiva que está catalogada como micro pequeña y mediana empresa es de 133 mil bolivianos. ¿En qué casos los bancos podrían? Perdón, sí, lo ese sí, lo es sí, lo el monto sí, lo... que además la define como tal. Muy bien. ¿En qué casos los bancos podrían, las entidades financieras eh, podrían decir no al crédito? ¿En qué casos podría negarse? ¿Cuáles son las, eh, estos extremos en los que se, pod se podría decir que no? El, eh, bueno, estimamos de que el sector de, de, de microcrédito, precisamente, y quiero aclararte, Jorge, es de que no son los bancos, son las entidades de intermediación financiera que, que, que en este caso son las instituciones financieras de desarrollo, y de EFES, las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos PYMES y las entidades financieras de vivienda. Los bancos van a atender el otro programa, que es el programa eh, de apoyo al salario. Y eh, en relación a la, a la duda que puede causar de cómo, que, cuáles serían los extremos, ...es que estamos suponiendo de que los prestatarios potenciales, estos 720.000... ...ya tienen en su entidad de intermediación financiera, ya sea una entidad financiera de desarrollo... ...una cooperativa de ahorro y crédito, un banco PYME o una entidad financiera de vivienda... ...ya cuenta con la información de los 720.000 prestatarios. Por tanto, no hay ningún obstáculo para que se le otorgue el crédito correspondiente basado en este programa. Como, como te expliqué a un principio... El, el programa cuenta con recursos provenientes de varias fuentes de financiamiento y el monto global que hemos eh, determinado para esta primera etapa son 1.500 millones de dólares. Por tanto, no hay ningún obstáculo para que las unidades productivas accedan a este tipo de crédito. 1.500 millones de bolivianos. De bolivianos, perdón, de bolivianos. 1.500 millones de bolivianos y los beneficiarios serían algo más de 720 mil unidades productivas. Importante lo que nos está mencionando el viceministro, son las entidades financieras de intermediación, no son, bancos, son las, no son los bancos, son las entidades financieras de intermediación, ¿cierto? Correcto, y ellas están definidas como las IFDs, Entidades Financieras de Desarrollo, las cooperativas de ahorro y crédito, las, en, la, los bancos pymes y las entidades financieras de vivienda, que son como 100, aproximadamente 100 entidades financieras que van a participar del programa. Muy bien, voy a repetir esto, por favor. Un plazo de hasta 5 años, entre 6 meses y un año de gracia, y las tasas de interés activas serán las tasas reguladas, precisamente en el tema este de los intereses. Permítame, viceministro, que le hable de la segunda resolución que es precisamente aquella que busca el apoyo al empleo y a la estabilidad laboral, donde ya estamos hablando de las empresas, de las empresas que pueden acceder a créditos para pagar la planilla y esto también tiene algunas condiciones que usted no las va a resumir. Muy bien, el, el plan de emergencia de apoyo al empleo y a la estabilidad laboral tiene el, el Objeto de beneficiar a las empresas legalmente establecidas en el país y que sus trabajadores estén afiliados al sistema integral de pensiones. Las dos únicas condiciones que van a solicitar, en este caso sí los bancos, van a solicitar para otorgar este tipo de crédito, es a, a, a las empresas que están legalmente establecidas y que sus trabajadores ...estén registrados en el sistema integral de pensiones. Como te decía, el, el, el, el, el tema del, del, del, del plan de emergencia de apoyo al empleo y a la estabilidad laboral... ...va a contar con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación... ...por 2.000 millones de bolivianos y vamos a otorgar estos créditos... ...fundamentalmente destinados al financiamiento... ...o a, a, a, a otorgarle liquidez a las empresas... ...para el pago de los salarios de sus trabajadores. Por ello, los requisitos son... ...de que las empresas tengan... ...estén registradas legalmente... ...y que tengan afiliados a sus trabajadores... ...a una de las administradoras de fondos de pensiones. Esto se va a hacer de manera expedita... ...también se puede recurrir a estos créditos... ...las empresas pueden recurrir a su banco al banco que tiene la información crediticia de, de, de, de la empresa y por tanto se van a agilizar la, eh, los trámites para poder otorgar estos créditos a la brevedad posible. Estos créditos serán otorgados en el equivalente a 8.488 bolivianos por trabajador. Este, este, este monto está derivado de que es... Dos salarios mínimos nacionales por dos meses. Y se otorgarán a un plazo de 18 meses con seis meses de plazo. Muy bien. Eh, hay algunos temas importantes a propósito de esto. Salario mínimo nacional, 2.122 bolivianos. Por dos salarios mínimos por trabajador son 4.244 por un máximo de dos meses se puede ir hasta bolivianos 8.488, esto en el programa de empleo. La tasa de interés será del 3.73% anual. Los prestatarios que obtengan créditos del plan serán aquellas, aquellos que no cuenten con créditos o tengan créditos vigentes al 29 de febrero del 2020 en las categorías de riesgo A, B y C. Eh, esto es importante que lo tomen en cuenta las empresas a propósito de algunas de las puntualizaciones que se están haciendo. La tasa de interés sería del 3.73% y eh, estamos hablando de que los prestatarios que obtengan créditos para este plan de apoyo a la estabilidad laboral, al empleo, serán aquellos que no cuenten con créditos o tengan créditos vigentes al 29 de febrero del 2020 en las categorías de riesgo A, B y C. Esos detalles, por supuesto, con mayor precisión, el señor viceministro va a tener la posibilidad de explicar. Estamos nuevamente en contacto con el señor viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, licenciado Osvaldo Jauregui. Licenciado, bueno, la, la tecnología nos jugó una mala pasada, pero ya estamos nuevamente en contacto para que usted nos pueda seguir comentando. Estábamos hablando del plan para el apoyo al empleo y a la estabilidad laboral. Eh, mi duda y esta aclaración, quisiera que no las pueda hacer, que los créditos tienen que estar vigentes al 29 de febrero del 2020 en las categorías de riesgo A, B y C. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes pueden? ¿Quiénes no pueden? Bueno, el, el, el tema es, eh, está, está vinculado a una, a una regulación sobre la, la colocación que hace el sistema financiero para, eh, para medir o sea, los, los niveles de riesgo, pero estas líneas de crédito en particular no tienen eh, connotación en cuanto a la, a la calificación de riesgo de, las, de los prestatarios. Como les decía, estos programas están diseñados para que se puedan otorgar de una manera bastante expedita, para lo cual hemos puesto que hay solamente dos requisitos. Dos requisitos que deben cumplir todas las empresas para acceder al plan de emergencia de apoyo al empleo y a la estabilidad laboral. Estos requisitos están eh, claramente estipulados tanto en el decreto como en, el, en la resolución ministerial correspondiente que nos ha, eh, que señala que las empresas para acceder a este crédito deben ser empresas legalmente establecidas y deben tener a sus trabajadores afiliados al sistema integral de pensión, a una de las AFPs o a, a ambas AFPs, porque habrá seguramente algunas empresas que tienen trabajadores que están registrados en una o en la otra, indistintamente. Por tanto, el, el programa, eh, lo que va a regular la ASI y, y, y va a eh, coordinar con, con el sistema bancario, es de que los prestatarios preferentemente deberían, a personarse por el banco con el que mantienen una relación crediticia. En consecuencia, el banco tiene los registros, al igual que las empresas, de, las, las intermediarias de microcrédito, los bancos tienen el, el, el registro de riesgo de cada uno de sus clientes y por tanto los créditos van a ser otorgados en el área. ¿no? Licenciado, ¿se han flexibilizado? En este caso, le hago la misma pregunta que le hacía con el, cuando estábamos hablando de las microempresas. En este caso, ¿se han flexibilizado también algunos trámites eh, respecto a la otorgación del crédito? Lasfi ¿La ha trabajado en aquello? Bueno, el, lo, lo, que, lo que hacemos es, hemos evaluado cómo se va a comportar el, el, el sistema bancario respecto a sus clientes. Y este es, el, este, este es de nuevo el, la, la hipótesis de fuerza que hemos manejado es de que preferentemente las empresas que van a eh, demandar estos créditos del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y a la Estabilidad Laboral deberían apersonarse por el banco con quien mantienen una relación crediticia. Por tanto, si mantienen una relación crediticia con el banco, el banco ya cuenta con toda la información del prestatario y esto ha de facilitar enormemente los trámites. No hemos modificado ni hemos flexibilizado la norma para acceder a estos créditos, pero hemos eh, diseñado de que el procedimiento de aprobación del crédito va a ir por la vía de que el banco le va a otorgar el crédito a un cliente con el cual ya tiene una relación crediticia, ¿no? Sin importar el estado de su crédito, porque lo que estamos eh, analizando es el, el, el, el tema de que las empresas para salir de, este, de, de, de esta emergencia que tenemos planteada por el covid 19 es de que se, se han encontrado en una etapa de muy baja liquidez y, de, y la liquidez que demanda la, la liquidez eh, que financia eh, la demanda del pago de los salarios es un es un tema importantísimo de una empresa productiva por tanto las empresas podrán acceder mediante este plan de emergencia que apoya a la de estabilidad laboral de su banco un crédito de manera muy rápida, muy fácil, con, cumpliendo tan solamente estos dos requisitos. Cero... Viceministro, a mí eh, le tengo que hacer la siguiente pregunta. Se está haciendo un gran esfuerzo para que el dinero esté para las micro, pequeñas y medianas empresas. Se está haciendo un gran esfuerzo para que el dinero esté como para que se pueda entregar a las empresas para que se mantenga la estabilidad laboral. Es un esfuerzo, se está haciendo ese esfuerzo. Del otro lado, la banca, ASFI, los, los, los bancos, ¿están respondiendo de la misma, de la misma manera, con, ese, con esfuerzo, con entrega, con predisposición, con buena predisposición para que esto pueda fluir de la mejor manera posible? Bueno, estos dos programas a los cuales hemos abordado esta noche... Es, han sido concertados con las entidades de intermediación financiera y la banca. Por tanto, esto es, eh, no, es un, no es un programa que, la descon, que desconoce la banca y ha sido diseñado muy cuidadosamente con la participación de la autoridad de fiscalización de, del sistema financiero. Por tanto, no habrá ningún inconveniente porque estos, estos programas ya han sido concertados con los operadores. Ministro, muy rapidito, por favor, muy breve. ¿Cómo se maneja el tema este de la tasa de interés? En el caso este del 3.73% anual para el tema este de la estabilidad laboral. ¿Cómo se va a manejar el tema ese del interés? ¿La empresa tiene que pagar por el, por el préstamo un interés de 3.73% a la entidad financiera? ¿Cómo es que se maneja esto? Eso es, el, la, la, la tasa final, este es un interés concesional, la tasa final es del 373, la empresa va a obtener este crédito a una tasa de 373, eso lo que le va a pagar al banco y el banco, el 0.73, le va a pagar al Tesoro General de la Nación porque el Tesoro General de la Nación le paga al Banco Central de Bolivia esa tasa de 0.73 y el 3% es la tasa activa directa para la banca, para administrar estos créditos. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro. De verdad, le agradecemos mucho por estar con nosotros, 23 horas con 12 minutos. Lo hemos mantenido un poquito más allá del, de la hora para que pudiera darnos esta explicación, pero valoramos de verdad muchísimo la claridad con la que usted nos ha podido hablar. Estos son temas delicados y es mejor que ustedes, las autoridades, los puedan, lo puedan explicar, los puedan explicar de la mejor manera para no eh, cometer ningún tipo de error. Le mando un abrazo grande. Buenas noches. Jorge, buenas noches. y que tengamos un lindo fin de semana en, en la cuarentena.